Hola, vengo a hablaros del artículo número 12 de la Declaración de los Derechos Humanos y luego lo vincularé con una canción que lo represente. El artículo número 12 dice así Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni será atacada su honra o reputación. Por tanto, todas las personas tenemos derecho de ser protegidas ante la ley de estas injerencias. Este derecho nos viene a marcar y establecer límites entre la vida privada y la vida pública. Es importante saber quién tiene acceso a nuestra vida privada. Es fundamental que estemos protegidos ante cualquier persona que nos quiera cambiar nuestra manera de ser o cambiar nuestra manera de pensar. Incluso saber quién accede a nuestra información y por qué, con qué razón, o quién accede a nuestra correspondencia o incluso quién accede a nuestra casa. Actualmente Amnistía Internacional también está llevando una campaña se llama Vigilancia Masiva. Dejen de perseguirme. Está relacionada también con esa intimidad digital, con esa privacidad digital. Hoy en día el acceso a Internet, este, esta sociedad tan globalizada de acceso a Internet, hacen tener muchas ventajas y sea muy positivo también acceder a internet pero también tiene muchos peligros y uno de ellos es el que está trabajando en amnistía recordando a los estados y a los, y a los gobiernos que esa vigilancia junto con grandes compañías está fuera de la ley y los ciudadanos nos sentimos desprotegidos. Bueno, y la canción escogida y relacionada con este artículo número 12, de, muy importante en la actualidad, y este derecho a la privacidad y derecho a la intimidad, eh, pues relacionarla con una canción que surgió a mediados de los 80, como fue A quien le importa, de Alaska y Dinarama. Eh, fue una canción, por decirlo de alguna manera, protestan, que ellos no quisieran, eh, pero se convirtió en un himno de libertad y de liberación por parte de muchos colectivos, de mucha gente. Tras una larga dictadura eh, estaba una sociedad que vivía con muchos prejuicios y, y, y mucho de qué dirán, ¿no? y no había una, una libertad de pensamiento y de acción y de incluso de reunión, ¿no? porque este este derecho sí que apoya eh, sí que apoya a otros derechos importantes, como es el de libertad de expresión, o de reunión, o de no discriminación y como las apoya, pues esta canción apoyaba a todas esas personas que se sentían un, un poco marginadas por cómo eran, o por su forma de pensar, o de vestir. O, o, de, o con quién se juntaban, o, o qué canciones o qué música escuchaban. Eh, por tanto, fue eh, una gran liberación. Y, y, y bueno, quien no ha cantado y bailado esta canción alguna vez y se ha desmelenado.